Llegó el momento Llegó el momento de presentarla a ella Ella que es una gran mujer Ella que impacta con su profesión En la vida de otros profesionales Estoy hablando... De, de la coach Marcela Molina Quien va a estar con nosotros en una entrevista exclusiva Porque es una gran profesional, coach, mentora No solo una de las mejores coaches de acá, de la Argentina Sino que impacta a nivel mundial Le vamos a dar la bienvenida en la semana del coaching A la coach Marcela Molina en la tarde del magazine Hola Marcel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy bien, contenta de estar con ustedes. Bueno, qué lindo tenerte y gracias por, sabemos lo valioso que es tu tiempo, gracias por estar acá. ¿eh? No, por favor, gracias, feliz con esta invitación. Bueno, decíamos hace al principio ¿no? del programa que desde Jujuy a Pinamar y de Pinamar para el mundo, mirá cómo nos estamos conectando, ¿no? Sí, desde los cerros hacia el mar. Desde mis, mis cerros de siete colores. Jujuy es hermoso. Qué también. Sí, bueno, tenemos que hacer un intercambio, Marcel, en cualquier momento. Sí, sí. Por favor, por favor, urgente. Necesito playa. Bueno, hay una frase que vos eh, me dejaste, muy bien, le vamos a comentar a la gente. Eh, esto de ser coach, ¿no? de acompañar al otro a, a realizar todos sus sueños a, a realizarse como persona, a liderar su propia vida Hay algo que vos comentaste, fogata de amor y mi guía Lo que te regaló un cliente, ¿querés contarle a la gente? Eh, sí, en, en, en uno de mis primeros procesos de, de coaching allá hace un tiempo cuando yo estaba descubriendo esta, esta profesión, cómo impactaba ¿no? en la vida del otro, acompañar con, con preguntas a que el otro pueda ¿sí? verse de otra manera, pueda observar de otra manera el mundo. Eh, y una vez le pregunté a mi cliente, cuando ya terminó el proceso, para qué este, había venido coaching y qué había encontrado, entonces me regaló. Eh, este tema que justamente dice Fogata oh, de amor y mi guía, ¿no? Con mis preguntas había logrado encender en él una versión responsable, una versión protagonista para su vida. Uh -huh. eh, sin duda, esto lo había logrado él, ¿no? Yo solamente le había regalado mis preguntas, esas de, de coach curiosa, ¿eh? pero bueno, tiene esa magia. Vos me estás diciendo de coach curiosa. En tu vida personal, ¿sos curiosa? Súper. <risa> sí, sí. Me, me, estoy acostumbrada a no tener respuestas. Digamos, me, me, me gusta mucho preguntar, eso me abrió muchas posibilidades, conocer ¿sí? conocer otros mundos, porque esto es coaching. Claro. Eh, creo que lo, que lo más sagrado que, que, que podemos disfrutar los coaches es esto, ¿no? De conocer la vida del otro, de conocer otro sentir, otro pensar, otro accionar en su mundo. Porque quizás yo antes de coach empezaba, bueno, la gente reacciona, esto, esto es normal, ¿no? Decir, ¿no? Y como reacciono yo, va a reaccionar el otro. Y cuando empezás a, a preguntar, ¿no? Vos, vos cómo lo haces, vos cómo lo sentís y vos cómo lo vivís. Entonces fue cambiando y, y abriéndose un mundo de posibilidades, de entender eh, cómo puedo yo impactar en el otro también, ¿no? Y cómo puedo impactar en mi propio mundo y, y las posibilidades de creación que tengo, que son increíbles, porque eh, por ahí yo, yo pensaba, ¿no? Bueno, es lo que me toca. ¿no? Claro. Y, y ahora me veo muy protagonista de, digo... Cuando sucede algo que no es lo que yo esperaba, porque ya no digo ni bien ni mal, digo, es, lo que, es como lo esperaba, <risa> o no salió como yo esperaba, ¿sí? o como quería. Ya no le pongo el pique de ese mal o bien. Eh, digo, ¿qué, ¿qué tuve que ver yo para que esto ¿sí? no esté como yo quiero? Y si no es así elijo aprender también de, de, de esa situación. ¿Qué puedo aprender de esto que no salió como yo esperaba? ¿Qué, qué puedo construir a partir de la, de, de la experiencia que por ahí por momentos puede resultarme no, no ajustada a, a, a la expectativa que yo tenía? Marcel, ¿qué hay detrás de, de esta mujer profesional, virtuosa? ¿Qué tenés para contarnos a todos los que te están escuchando? Y bueno, hay, en mí hay una pasión muy grande por esta profesión, amo, amo el coaching, ah, y la verdad creo en la potencia del coaching, creo en, en, en, en esto de formar alumnos, ¿no? que también es otra, otro matiz que es muy fuerte en mí, ¿no? la formación de coaches profesionales, eh, Creo profundamente en que es una herramienta y una técnica, pero no vacía, ¿no? Como, como que si, si vos, coach, pones ahí tu corazón, ese, ¿no? Ese, ese que ve al otro como un ser responsable, con muchas posibilidades, que, que tiene la respuesta y que no la está pudiendo ver en este momento. Uh -huh. eh, pero vos sabés, como coach, que esa persona tiene la respuesta para resolver o para alcanzar lo que se propone. Entonces, eso me apasiona profundamente, me mueve. Eh, es algo que, que, que, que, que digo, ha tomado mi forma de accionar en el mundo. ¿no? Y coaching creo que es una forma de vida. Y detrás de todo lo que, lo que yo genero, hacia adelante, en cada espacio donde estoy como coach, está esa pasión. Este es entusiasmo, está eso, esa fe que tengo en el coaching, ¿no? Que muchas veces me gustaría, quiero que mis alumnos la sientan, quiero inspirarlos, quiero inspirar a mis clientes, ¿no? A que puedan conectar con ese mundo de posibilidades que existe. Eh, y verse en una versión protagonista, que si bien es una frase como bastante trillada, pero creo que es posible ser protagonista de... De, de lo que realmente querés Esta vida es una Y nos habita todo el derecho De diseñarla y vivirla como elegimos Y queremos Me hablaste hace un ratito ¿no? de, de esto de lo que transmitías A tus alumnos A tus colegas Esta posibilidad, esta mirada De ver en el otro la posibilidad ¿no? eh, Me tuve el honor De compartir con vos Una sala Y y escucharte en el silencio, que eso es algo que, que me parece, que por eso digo que sos una profesional virtuosa. Escuchar en el silencio, aunque a veces había profesionales también, colegas, que quizás no, no transmitían el, el mismo concepto que vos querías, igual los apoyabas y veías eh, esa posibilidad en el otro. ¿Cómo es manejar el silencio? Y creo que el silencio dice mucho, ¿no? <risa> Yo creo que en el silencio... Sí, encontramos muchas verdades propias. Encontramos un espacio para vernos y para ver al otro. Eh, para escuchar, ¿no? Para regalarle nuestra escucha al otro. Hay algo más sagrado que el otro te regale la posibilidad de escucharte, de percibirte, de tomarte, ¿no? eso Eso creo que... Aparte de que te está dando su tiempo, que es lo más valioso que, que yo siento que tengo como un ser humano, el regalar mi silencio para escuchar a otro, siento que es mucha posibilidad. Incluso, Kari, te digo para escucharme a mí. Claro. ¿no? Yo creo profundamente en que el otro es un reflejo, que estamos todos conectados, que es muy importante para mí escuchar la incomodidad del otro y más aún la felicidad, ¿no? Pero eh, siempre estoy muy atenta a eso en los espacios, cuando el otro está incómodo, eh, desde, el, desde ese escuchar me permito conectar con el, con el ser del otro, ¿no? Si es como que estamos como con todo este ruido, o con lo que yo me digo del otro aparece en mi juicio, ¿no? Este es así, no, se está quejando, para qué se queja? No, no, no, escuchar con mi ser, ¿no? Y Poder empatizar y ver que del otro lado... Hay un ser humano que por momentos puede ser vulnerable, por momentos puede ser feliz. Es todos esos matices. El coaching no, no, no aplica para que esto, para que seamos este, felices y todo divino, ¿no? Siempre lo digo, no es ese ideal, eh, sino que creo que transita la aceptación. y El silencio también me lleva a la aceptación. Me lleva a aceptar que el otro también trae su música, ¿no? Se, cu se cuenta su cuento, tiene su historia, tiene su sentir tiene otra forma, que me encanta conocer, y ahí va mi curiosidad en el silencio. Y, y, y, seguir, y, seguir. <risa> y tomar al otro, Co conecto mucho con, con la gente, siento que me gusta, ah, no, no hay nada más lindo que conocer otro ser humano, con su humanidad completa, no no, no, no digo desde esta idealización, ¿no? también con eso, matices que por ahí decís, bueno, no le suma, digamos, ¿no? Pero bueno, conocer a las personas, conocer un compañero de trabajo, conocer a un alumno, a un co-equiper, a... eso enriquece tu mundo, es el mundo de nuestras relaciones, somos nuestras relaciones también. Y es necesario que en las relaciones se creen espacios de silencio para conectar, para escucharse. Ya te iba a largar una pregunta de coach, pero no, te iba a decir, ¿a vos no te gusta escuchar? No, no, estoy entrevistando yo. Y ahora me voy a dar el permitido. Mira, me voy a dar el permitido que me permite también mi profesión de comunicadora de llevarte al pasado, aunque el coach trae lo que se aprende del pasado. Pero cuando vamos a los seis años, Marcel, cuando Ajá. vos eras chiquita, ¿qué sueños tenías a los seis años? Ay, me voy a quemar con la edad porque <risa> decir que. <risa> veía la Mujer Maravilla, la Wonder Woman. Este, yo creo que mi gran sueño siempre fue ser mamá. Uh -huh. eh, eh, soy única hija, entonces mi sueño era compartir, ¿no? Creo que por eso mis amigas me dicen: vos sos el, la, la, la antítesis de la, de, de la única hija, porque yo siempre anhelaba tener a alguien para compartir. Eh, entonces Dicen mis amigas que yo a mí todo me gusta compartir, ¿no? Ya hace un buen momento, todo lo que hay en mí me gusta compartirlo. Y yo quería tener muchos hijos. No, no sé si son muchos, pero tengo tres. Es, es, mucho. <risa> es, <risa> es mucho. Es mucho. Hay que tres chicos, ¿viste? Todo lo que te, hay que trabajar y, bueno, aparte dedicarle, ¿no? El tiempo a tres chicos. Sí, ese era un gran sueño, no, te, no tenía grandes sueños con profesiones y, y estas cosas, ¿no? Pero sí, bueno, elegí la docencia, que también estaba rodeada de chicos, eh, y después descubrí esta profesión que, que, que me enamoró. Yo digo que yo tengo grandes amores, pero entre eso está el coaching, ¿no? Mi familia, mis hijos, y está el coaching. Y soñaba con tener muchos niños... Eh, soñaba, siempre creo que soñé con un mundo mejor y ese, ese es un anhelo muy grande de esto ¿no? de, de saber que las cosas las podés decir de muchas maneras entonces si podés decirlas bien para qué las vas a decir mal eh, podés este, no ofender Ay, siempre miré para ese lado siempre tuve una mirada crítica con cosas que no me gustaban de el egoísmo y esas cosas me, la, me, me las cuestioné siempre. Y creo que desde ahí vino mi búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Porque después fue mamá, ya tuve todo. La docencia era como que ya la paciencia se agotaba, porque esto también es real. Teniendo tres niños en la casa, yo iba a un aula con 40 y decía, y por Dios, no tengo tanta paciencia, ¿no? Por volver a casa y seguir. Los docentes sabrán de qué les hablo. Entonces empecé como, eh, tuve un bache profundo de búsqueda de sentido de, de mi vida, ¿no? ¿Para qué estoy? Sentía que quería que mi vida trascienda hacia los otros. Desde un lugar, desde cualquier lugar, ¿no? Y siento que desde acá, desde esta profesión, lo puedo hacer. Con cualquier persona, con eh, un cliente. Un alumno, un colega, un compañero de trabajo, eh, podés encontrar el sentido, lo encontré en el compartir, ¿no? Lo que sentís, lo que pensás, la que sos, ¿sí? Con todos mis matices, ¿no? Pero tampoco pretendo ser, ay, no, no, no, tengo mis malos momentos y busco dónde apoyarme. Pero de niña creo que ese era mi sueño, era bastante crítica con algunas cosas. Me gustaba en ese momento, me acuerdo, me gustaba mucho la política. Después me decepcioné un poco. ¿Te apartaste de la política? Sí, me aparté, estuve en funciones públicas, trabajé mucho en la política, hija de político. Este, después me decepcioné un poco. Creo que se necesita ser muy grande para hacer algo en política, ¿no? Es un juicio mío. Eh, creo que desde acá, desde cuando aportas, aunque sea chiquitito, poco al mundo del otro, ese mundo se transforma increíblemente. No pasa que alguien por ahí viene y te... Algo que quizás es chiquitito, pero te transforma, ¿no? La, la vida. Un gesto, un, un apoyo de un compañero, una, una mirada comprensiva. Una palabra de cariño Creo que Hablaste mucho de compartir ¿No? Esto de, de compartir de chica Que querías compartir al ser hija única eh, ¿Cómo compartís tu vida Con el amor que elegiste Tu compañero de vida eh, La persona que está al lado tuyo <risa> Y bueno, compartir Crianza de los niños en pandemia, podríamos una, una hablar. Etapa. <risa> Esa es una etapa, bueno. <risa> yo de tengo, pandemia. tengo una teoría, ¿no? Creo A que ver. el matrimonio, ¿sí? Es así, vos te encontrás con tu pareja, entonces, bueno, hay un montón de cosas, en compasión, eh, todo te une, todo ahí, estás así pegadito, ¿no? Sí. Vienen los chicos, entonces la mujer está, yo por lo menos, y los chicos, ¿no? Entonces el colegio inglés, ta, ta, ta. entonces y la pareja hace así, porque tu pareja está en lo otro, ¿no? Y quizás en, en lo económico, en dar seguridad de esa familia. Entonces, este, en mi caso, se dieron muchos viajes este, de mi marido, entonces yo sola en, mucho tiempo sola con los chicos. Entonces como desconectado, ¿no? Y la pandemia <ríe> nos vino a encontrar de nuevo. No, ¿Conocieron? Sí, no y es oh perdón señor es con usted con quien yo me case ya, te volviste a encontrar con un señor que te veía sin peluquería sin nada no tenemos chance nadie y también capaz diría señora es usted con quien yo me casé. claro hay que ver también un poco el otro lado no sí. <risa> Sos una mujer? una mujer coqueta, sos una mujer coqueta, siempre sí, se te bien. ve espléndida. Ahí, este, hasta cuando venís de caminar esos <risa> tres kilómetros con el pelo atado, sos coqueta. ¿Sos coqueta? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me, me gusta mucho cuidar. O sea, para mí la, la, la, la, la pandemia y no tener posibilidad de, de ninguno de mis mimos, ¿sí? porque son claro. mimos. Que, ¿sí? Claro. Yo sí por Dios, me voy. Y, y, y todo lo que se sumaba, estas actividades extras de la casa que no podías tener ayuda no entonces era todo mm -hmm. los pelos así las uñas todo pero bueno tuvo su magia por decir bueno acá nos conocimos natural rudimentario somos esto ah, eh, bueno. y el convivir de otra manera es decir este señor en qué tiempo usted cambió tanto no claro. y también señor en qué momento usted es está y los chicos ya desde otro lugar, ¿no? ya grandes, comparten en una mesa sus vivencias, historias, su amor, y bueno todo eso creo que es la familia. ¿no? Y el seguirnos eligiendo entonces cuando te volvés a encontrar ahí, a ver si te volvés a elegir, cómo te volvés a elegir, porque bueno. trascienden un montón de cosas, se transforma cada uno por su lado y en sí es como... Conectar de nuevo desde nuevos lugares. Entonces estoy en esa etapa, <ríe> conectando desde nuevos lugares, pero siempre creo que con mucho amor, con mucho respeto, con muchas ganas. Eh, y esto es para todos, ¿no? Lo que vivimos a veces en el matrimonio, creo que tiene instancias que son complejas, son complejas, pero eh, el amor, los hijos ya tienen una edad donde colaboran también para. Porque ya se planes, ¿viste? con tus hijos, nos dieron la pandemia, no había lugar de, de, de, de conversación, o sea, era el fin de semana, todos al cuarto, todos a ver una película, <ríe> parecíamos la familia Telerín, todos juntos. Unidos, acá estamos, bueno, pero eso, como vos bien dijiste, tiene su encanto, tu marido empezó a hacer viajes dentro de su propia casa, ¿no? Y conocer a su mujer, a sus hijos, a sus costumbres, golpeaba un país, era una habitación diferente Así es, totalmente, y no sabías quién te salía, ¿no? Claro. Y con humor bueno, esto tiene, vos trabajás mucho, ¿no? También de coaching de pareja No es lo que me está gustando mucho, pero quizás por la situación que compleja que he pasado yo, ¿sí? Claro. Porque la verdad es que hubo momentos que fue complejo de decir esto, ¿no? Cómo alineamos, cómo dividimos, cómo encontramos pues Vos tenés esa magia en la pareja, ¿no? Este, Ay, se fue, ¿no? ¿Qué ahora viene? Le preparo un, un, una comidita unos tacos mexicanos, unos tacos, loco, pero no, en esta pandemia no era así, el caballero ni la dama salían, porque mi madre decía yo tampoco salía, claro. entonces como que esta magia ¿sí? del reencuentro desapareció, y como yo te decía, nosotros tuvimos mucho tiempo, que mi marido viajaba mucho por trabajo, entonces siempre como que el reencuentro era, y el reencuentro fue, desapareció, y era estar todo el tiempo juntos, todo el tiempo, entonces empezamos como a dividir sectores de la casa y a, y a, y a ponernos a forma, porque esto es, es más, hasta ahora como, como estamos, ¿no? Claro. Los chicos que ya eran grandes eh, y se habían ido afuera, volvieron a casa, entonces estudiaban en otra provincia, porque acá Jujuy es una provincia chiquita, entonces ellos se fueron a estudiar, pero dijeron, mamá voy 15 días, o sea, se largó la pandemia, van 15 días, ¿no? vinieron, no fueron más. Claro, ¿No? terminaron a todos juntos. Claro, entonces nosotros estábamos viviendo un romance espectacular, de reencuentro, dice que ya los chicos son grandes, después bueno, estaba el más chiquito acá, que es muy independiente, pues viste que el, el último hijo, señora, es independiente, no molesta, se va, ese está criado de otra manera, ese Exacto. crece con una libertad fabulosa. Pero nunca estaba. Y de repente vinieron todos y, ay Dios, decía vos... Se terminó el, el romance de encuentro, y nosotros hacíamos nuestras comidas, nuestro momento y desapareció. Bueno, pero aparecieron otras cosas que, que también este, hubo momentos que se podía disfrutar y hubo momentos que no se disfrutaba. Intomales. La angustia. Claro, aparte de todo esto, no la angustia, eh, el no saber, vivir la incertidumbre, y ahí voy a decir yo soy coach. ¿Mm? Pero aparte de eso, antes soy un ser humano y había momentos que mis herramientas de coach, mis preguntas no me servían para nada, además no las quería. ¿Sí? Para quiero... uno es diferente, ¿no? De trabajar en uno. Y digo, quiero mi mamá, quiero poder verla con naturalidad, quiero mis amigas, quiero mi salida. Y voy a decir después, y vos decís, ay, quiero estar con mi familia, quiero estar con mis hijos, los veo tampoco. Y después decía ay, ¿qué hora se van? ¿Cuándo le van a dar? Hermoso, si te están escuchando ahora, mami. <risa> no, lo saben, lo sabes. ¿sí? Esto es la realidad actual, ¿no? Eh, no hay otra. Es lo que les pasó a la mayoría de las personas. Algunas se atreven a confesarlos, otras no tanto, pero lo bueno es. Eh, Tomar conciencia de lo que nos pasa y lo que sentimos, ¿no? Y transmitirlo en este círculo familiar, en tu caso, como vos bien contás. Marcel, eh, ¿qué te queda pendiente para hacer? ¡Oh, me... <risa> Creo que me, eh, soy muy agradecida, la verdad, tengo un... Muy... Siento que hay muchas cosas que, que, que agradezco. Mi niña, la más grande, ya se recibió, pero agradezco profundamente la persona que es. Me gusta verla disfrutar, me gusta verla libre, me gusta verla en su nuevo aprendizaje. Yo le digo bienvenida a tu mundo adulto, tomar decisiones. Eh, y cuando la veo a ella, digo, no, cómo me hubiera gustado estar así a su edad por ejemplo, y, y, y creo que me queda pendiente disfrutar, Cari, disfrutar mucho, disfrutar mi tiempo, viajar, hay lugares que todavía quiero conocer, eh, seguir amando esta profesión, eh, lo simple, ¿no? el conectar en lo simple, volvernos a encontrar con naturalidad con los amigos, nuestros espacios, eh, porque no ir a Pinamar conocerte a vos, tanta gente que <risa> quiero y, <risa> y no podés verla personalmente creo que eh, si algo me queda pendiente es eso tiempo de disfrute eh, creo que hemos, yo por lo menos valoro mucho ahora los espacios de compartir este, este, esta presencialidad ¿no? y la libertad que teníamos antes de ir donde queríamos volver, bueno eso Mirá cómo lo valorizamos ahora. ¿eh? Disfrutar, disfrutar eso, ¿no? Poder, nah, yo, digamos, hay cosas que sí me gusta la tecnología, por ejemplo, soy tecnológica, esos son mis berrinches, pero por ejemplo, no, lo material, no. si algo te vas a llevar es experiencia, de conocer personas, lugares, es verdad. eso creo que es lo mejor, eso no te lo quita nadie. Es verdad, es verdad. Y para no para ir cerrando y no robarte más tiempo, eh, mirás a la cámara, tenés el mundo escuchándote, tenés que mandar un mensaje al mundo, ese mensaje que impacte, esto que hablabas, ¿no? De la transformación, de transformar tu, tu pequeño lugar, pero ahora vamos más allá. Impactar con tu mensaje al mundo. ¿Qué le querés decir a toda la gente que está en España? Que está en Francia, uh -huh. que en Argentina, que está en Miami, en Centroamérica. ¿Qué mensaje para impactar? Ay, no sé si un mensaje para impactar. Creo que eh, desde mi experiencia decirles que esta gran frase ¿sí? de Rafael Echeverría se puede ser humano de infinitas maneras. ¿sí? esta posibilidad de no ser estático, ¿no? de no estar resistiendo, de poder ser flexible, de adaptarnos, y de adaptarnos al otro, al cambio, al mundo, de, de dejar de lado la queja, de conectar con lo que disfrutamos, con las personas que amamos y con las que no amamos desde otra mirada. Eh, dejar de lado estas excusas, ¿no? Uy, el país, la política, esto... Porque ellos no nos ponen de excusa a nosotros. Eh, que construyamos entre todos un mundo mejor, eso es posible. Y eso va a ser posible cuando nos construyamos mejores como seres humanos. Cuando podamos mirar al otro de una mirada de humildad, vulnerabilidad, de amor, de calidez. Y creo que eso, eso haría un mundo mucho mejor. Marcel, muchísimas gracias, para mí fue un placer tenerte en esta semana tan importante, ¿no? en la Semana Internacional del Coaching, escuchar, escuchar tu ser también, no solo tu, esta profesional virtuosa que sos, sino también esa mujer que hay detrás de esta profesional. Así que muchísimas gracias por tu apertura y gracias por aceptar esta invitación. Ay, muchas gracias Cari, vos infinitamente agradecida, Ingrid, y a, agradecida con Mix Magazine. Este, un beso grande, sabes que te aprecio y te valoro mucho porque vos también sos una gran profesión, enorme. Así que eh, tenés una, un, una calidez tremenda como, como, como coach, como colega te reconozco, ¿no? Así que gracias. Fue pues. muy contenta de poder, lo disfrute mucho. Bueno, yo también, y la verdad que yo te admiro, tengo ay, como siempre la vida en acción, digo, me gusta, me gusta hacer. Tengo la amorosidad de mi de mi maestra, como siempre digo, ella la, la reforzó y también tiene toda esa acción que me gusta de un coach, así que eh, yo te elijo, Marcel, también. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a vivir mejor. <risa>